Me decidí por esta academia para preparar el advance porque habían eh, profesores nativos y tenía buenas recomendaciones de antiguos alumnos. Me entrevisté con Brenda, eh, hablé con, con Justin y pues, el trato fue tan, tan agradable que, que, fue, que fue con la que me quedé. Pues la verdad es que la academia ayuda bastante porque te hace estar muy cómodo y no sé, las clases son muy amenas y... No, la verdad es que las clases son bastante entretenidas y los profesores la dan, las dan bastante bien. Ni era la más barata, ni la más cara, ni... Simplemente me sentí cómodo y, y, y los nanos también han estado cómodos todo el año. El profesor que yo he tenido este año, mi experiencia ha sido muy buena. La verdad que hace las clases muy entretenidas, amenas. Y a pesar de que siempre en casa tienes que dedicarle más tiempo a lo del inglés, eh, venir a la academia ayuda mucho porque a mí por lo menos me hace estar más, más motivada estar con otros compañeros que se están preparando el mismo examen que tú. Porque somos todos estudiantes, estamos viviendo más o menos por esta zona que son es a estudiantes y nos pilla súper bien. Yo los profesores que con los que he tenido, la verdad es que he disfrutado estudiando inglés. Son muy amables, todos muy simpáticos y siempre que pueden te ayudan. Bueno, las sesiones de coaching son en horarios que no tienen nada que ver con, con tus clases eh, son en unas salitas que donde está la profesora que normalmente te da a ti las clases y en la cual pues ensayar dudas, eh, pues preguntas que tienes y bueno, estás acompañado por otros alumnos. De... Me, me gusta mucho el trato con los profesores, eh, las instalaciones están bastante bien y luego tiene un nivel de enseñanza muy bueno los profesores también son muy agradables. Porque también tenemos la universidad cerca, entonces tiene parada de metro y está muy bien comunicado y tiene bastante flexibilidad de horarios que es lo que sobre todo nos gusta.